Hola, vamos a hablar de RCP o RCCP, Reanimación Cardiopulmonar o Reanimación cardio cerebro Pulmonar. ¿A quién se le realiza R RCP? A una persona que pierda sus signos vitales, es decir, que ya no se le sienta ni el pulso ni respire. A una persona normal con, con sus signos vitales estables no se le debe practicar RCP porque lo entramos en un paro real o le provocamos una arritmia o un problema cardíaco peor. Entonces no podemos practicarlo en una persona normal, ¿cierto? Vamos a practicar en cualquier muñequito, en cualquier otra cosa o en una colchoneta para practicar las compresiones y las ventilaciones, que es lo que vamos a aprender hoy. Eh, lo que vamos a hacer inicialmente es llegar y preguntarle a la víctima, verificar si está consciente. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿se siente bien? Cierto, vamos a hacerle preguntas así naturales para verificar si tiene un estado de conciencia si no, pasamos a verificar si tiene pulso el pulso se verifica en el radial que es más común este es un radio, esta es la antena, por acá pasa la radial, la arteria radial es un ejemplo para que podamos aprenderlo no lo tomamos a este lado, hay pulso pero no es tan, no es tan potente o no es tan fácil de detectar como en este y lo vamos a palpar con dos o tres dedos porque si lo palpamos con esto o lo buscamos con este, sentiremos nuestro propio pulso, entonces debe ser con estos dos, tres dedos, listo. Si no lo encontramos, pasamos a la carótida, que es mucho más sencillo y más fácil de, de detectar, es acá en la tráquea, acá están los huesitos de la tráquea a un lado, a cualquiera de los dos lados, y con los dedos dirigidos hacia el pliegue del cuello, ahí vamos a detectar el pulso carotídeo, y nos tomamos por lo menos 10 segundos tomémonos ese tiempo porque muchas veces por las carreras no lo detectamos hacemos compresiones y hacemos RCP y terminamos entrándolo en un paro de verdad o haciendo un daño mayor como dije al inicio si vemos que no tiene pulso definitivamente no lo tiene pasamos a verificar la respiración entonces miramos si hay expansión torácica escuchamos sentimos Verificamos también a partir de otras herramientas, el celular, unas gafitas, si yo tengo gafas, si otra persona tiene gafas y si se empañan, quiere decir que está respirando, entonces no hago RCP. Pero si no se empañan, si no veo que se expande el tórax, si no veo ni siento que está respirando, entonces ahí hago RCP, reanimación cardiopulmonar. Iniciamos con 30 compresiones toráxicas y 2 ventilaciones. Para las ventilaciones... Como no podemos tener contacto, en este momento yo no tengo tapabocas para poder hablar bien, pero lo ideal es tener todos los elementos de protección personal para poder atender a un paciente. En esa reanimación también podemos verificar que para estas ventilaciones hay unas telitas con una válvula en el medio que permiten que mi aire pase pero que los fluidos del paciente no me pasen a mí, entonces es una forma también de protegernos y de brindarle las dos ventilaciones o las ventilaciones necesarias que el paciente requiere. Entonces vamos a iniciar con las con 30 compresiones. ¿Cómo vamos a hacer la medida? En, en las mamilas, a nivel de las mamilas o pezones, vamos a colocar el talón de nuestra mano ahí en todo el centro, y encima ponemos la otra mano y las entrecruzamos los dedos, listo, entonces otra forma es poniendo mi mano debajo de la axila del paciente y donde termina el último dedito, este dedito, vamos a trazar una línea imaginaria y en todo el centro, ahí voy a poner el talón de mi mano, voy a entrecruzar la otra y voy a extender mis codos, no los puedo mantener así dobladitos porque no va a tener una eficiencia o no, a, no van a ser unas compresiones muy eficientes que digamos listo entonces con los codos extendidos vamos a tirar todo nuestro peso hacia el paciente cierto no me voy a sentar aquí y hacer así no eso no es efectivo entonces todo mi peso hacia el paciente y empezamos 30 compresiones cuando yo voy a empezar las compresiones le pido a alguien que esté a mi alrededor que por favor marque a una línea de emergencia, la más común era 123, 132, 119, 125, 144, listo. La más común, pero se satura un poco más, es la 123. Entonces, le pedimos a alguien que llame a la línea de emergencia mientras yo hago RCP. Voy a empezar entre las compresiones. Hago 30 compresiones con una intensidad, con una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto. ¿Qué es eso? Hágalo rápido rápido y, y, y, y, y, y como muy como potente, listo con todo su peso. Entonces rápido y potente. No despeguemos nuestras manos porque estamos haciendo un daño también. Podemos fracturar, podemos hacer otro daño y, y lesionar, lesionar al paciente. Entonces simplemente vamos a hacer la compresión de unos 4 a 5 centímetros de profundidad, ¿cierto? despegamos nuestras manos pero no del todo sino simplemente que lo dejamos volver a su estado cierto 30 compresiones rápido y fuerte rápido y fuerte cuando llegue a 30 compresiones 25 26 27 28 29 30 paso de inmediato a la vía aérea hago maniobra frente mentón frente hacia atrás mentón hacia abajo cierto o sea esto frente mentón para abrir la vía aérea listo cuando se abre la vía aérea es mucho más fácil que el, el aire llegue a los pulmones eh, Bueno, vamos a utilizar la telita que yo les había comentado es muy fácil de conseguir en cualquier tienda de insumos médicos la pueden vender y si no pues no lo hacemos si vemos que es una persona infectada que tiene covid-19 que, o que sospechamos y no me puedo exponer no le hago las ventilaciones sino que me limito solo a esas compresiones listo 30 compresiones, paro, verifico pulso, 30 compresiones, listo. Y si no, hago las ventilaciones. Si la persona tiene lesión cervical, ¿cierto? Porque se cayó, tuvo un accidente, no le hagamos maniobra frente, mentón, ¿cierto? Porque le podemos causar una lesión mayor. Entonces, en ese caso, vamos a hacer una retracción mandibular hacia allá. O con los dedos, porque como van a tener guantecitos, que es lo ideal, van a traccionar. ¿Qué es eso? Uh -huh. Y eso va a permitir que mi vía aérea se abra. Listo, entonces ahí sí pongo la, la, la protección si quiero hacerlo. O si es mi mamá, si es mi papá, si es una persona muy allegada y, y sé que no tiene nada y quiero hacerle la ventilación así, pues usted ya lo considera. ¿Cierto? Listo. Entonces vamos a hacerlo. Maniobra frente mentón, bajamos, tapamos la nariz, porque si no el aire que yo insufle se va a salir por la nariz. Entonces tapamos la nariz, tomo todo el aire que pueda, maniobra frente mentón, y voy a insuflar todo el aire que pueda, el que más pueda, el que más pueda. Voy a tratar de simular que, que, que es que respira. Tapo nariz. destapo nariz y vuelvo inmediatamente a las compresiones. Listo, eso es un ciclo. 30 compresiones por dos ventilaciones es un ciclo, un ciclo. ¿Cuántos ciclos vamos a hacer? 5. 1 2 tres, cinco veces cuando lleguemos al quinto ciclo verificamos de nuevo signos vitales si los recobró estupendo vamos a ponerlo en posición lateral de seguridad que es ponemos esta manito acá que sirva de almohada pasamos esta otra manito acá la pierna la, la volteamos hacia un lado y dejamos girar el paciente hacia un lado para que no se bronco aspire con sus propias secreciones con su vómito o con lo que vaya lo, con lo que pueda salir de su sistema digestivo y que no se nos vaya para la vía aérea, para que no se bronco aspire. listo, si no lo recuperamos, entonces, eh, si no lo recuperamos, si no, si no vuelven los signos vitales, vamos a hacer RCP hasta que llegue la lluvia o hasta que cumpla 40, 45 minutos en ese estado y no se logre volver con los signos vitales, no se logren recuperar, hay personas que han hecho reanimación por más de 40 45 minutos, hasta una hora y más, y han logrado volver al paciente, entonces queda criterio de cada uno. Si hay dos personas, una persona puede estar pendiente de la vía aérea, maniobra frente a mentón, tapar orificios nasales y insuflar, mientras que la otra está acá, pero no en simultánea. Termino acá y la persona da dos insuflaciones. Cuando termine las dos insuflaciones, reinicio eh, compresiones. Puedo rotarme. Puedo cambiarme yo para la vía aérea mientras la otra persona saca reanimando y yo me quedo solo en la vía aérea y pendiente de, esa vía, de, de, de darle las dos insuflaciones cuando se requieran. Pero si estoy solito o solita, entonces lo hago como les acabo de mostrar. Listo. La idea es que sepamos qué hacer ante, ante, ante un paro, ante una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, y que podamos compartir también con los demás eh, cómo se hace, porque en algún momento se puede necesitar alguna duda, entonces ya nos estamos comunicando por el interno.